Target acquired. <laughs> Perfecto. ¡Chinga tu madre! Oh tío, eso no puede ser bueno A ver si esto es de tu talla Y voló ¿Estás molestando a mis amigos? No irás a ningún lado y tampoco es... ¿Acaso no los viste venir? No tan rápido. ¡Sí! Otro gato. ¡Noooo! ¡Su puta madre! Podría ser el fin del hombre arañado. Pero... Por poco. Buenas tardes, soy imbécil. La policía me están matando. <risa> puedo volar y que mis sueños puedo realizar. Tengo un problema, bueno tengo dos problemas. Bueno. Acércate viejo, acércate. Últimas palabras. what the